Otra voz, elecciones 2018. Hola, ¿qué tal? Un afectuoso saludo a todos, hombres y mujeres, jóvenes y adultos. Yo soy Rafael Ballén, candidato al Senado de la República por lista Decentes, el número 8 en el tarjetón. Como senador de la República desarrollaré cuatro ejes temáticos. En primer lugar, la defensa de lo público. Porque lo público es público y es para el público. Esto no es un juego de palabras. Es la esencia de lo que debe hacer el servidor del Estado. El servidor del Estado tiene unos recursos, unos caudales, pero no es para echárselos al bolsillo, no es para hacer excursiones, no es para ir a la playa, es para realizar su función. En segundo lugar, el cumplimiento de los derechos fundamentales, haciendo énfasis en el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso a la seguridad social, el acceso a la vivienda. En tercer lugar, desarrollo sostenible. Necesitamos que cambie el modelo económico, que no se haga énfasis en la política extractivista, sino que se haga énfasis en la producción de alimentos. Necesitamos tener seguridad alimentaria para las nuevas generaciones. En cuarto lugar, una política de paz y ética públicas. Necesitamos convivencia pacífica entre todos. Este país es muy bello, este país es muy rico, lo tenemos que disfrutar pero disfrutarlo en paz y en convivencia. Y cada uno ejerciendo con ética su función, su tarea. El agricultor tiene una ética, el zapatero tiene una ética, el talabartero tiene una ética y el político debe tener una ética. La ética del político es la realización de las necesidades de los ciudadanos. Esa es la función de la política, no es enriquecerse él personalmente. No olviden, queridos amigos y amigas, el próximo 11 de marzo es la fiesta de la democracia. Por favor, salir temprano a votar. Pueden salir con toda la familia y votar por el Senado de la República, lista decentes, Número 8 en el tarjetón por el profesor Rafael Valle, su amigo. Otra voz, elecciones 2018.